Sate pan y techestá de Galilea, machukenekia Nemis y techestá de Judea, porque entre el que judíos tin o kimictisque. kimiktíske. Iguan Joasia y mil uin judíos y tabernáculos, y kniwan Jesús o kiluíke. Amunián shimukawa, shivia Judea, paricomo machtikawa en katlejum ma kimitaka noeski milagros tin katlete tikin chiva, ni kuagakat chakat ma kishmatika. Mach kichiwa y sino kichiwa te ispa. Entonces, entes monekis ikchiwa y mispa nochtin tlaca, paris con nochti makitaka antlantic chiwa. Nyon yenik niwa, machuquen el Tokaya. Iwan Jesús o Kimilwe. Machace tonale para pero para mehua, san Welisanyaske. tónale huelis en yasque. Pak tlaca, a mechu pero ne porque no es ni que milvia, ni que juan, que chihuah, Name no juan, chibia, no Porque machas y tonale para nias Iguan satepan de iconokimilhuit. Jesús sonpa umoca y tech estado de Galilea. Satepan de cuyuyaque y Jesus Jesús no iqui es y techo Oya para amo maquitaca no estintlaca. que judío tiene oquitemuaya un pa y Can encajeño un Jesús, noche en o Tlapoya de ye, se quién Jesús cuál le traga, y Jesús machcualle. Sanquin le, Tlaca pero machaca o Tlapoya de ye y mis pan porque o mi y bueno cuál que trago ya wen Jesús que y tiken tiopa, y paope la juutentas la chaaya y wa Ken ni kiñ tkat miek iwanyunamo o mula Jesús o que náquili de ne sinon no huiste no papan dios Catle un igual titlan que tlan dios ki monkila cuenta ninut huiste dios y Aken máte ne. de jejila y jecolis, Quiitos pero, no que ni que ni que ni que ni que pero que ni que no que ni que ni intlaka ni que ni que ni que ni que ni que ni que ni que que que que Moiseso ame chilewishik chihuacán circuncisión. Más que mache Moiseso que pego en circuncisión. Sino que atleja y huéjitáhuan. Iguan namejuan circuncidaro a se chocotzi maske mayeto que ne. Tlan namejuan anke circuncidaro en se ni Porque de chon tonale o que tocaro mu circuncidaros. Namejuan que mayeto huéjitónale. Anki circunstidoró, porque aunque nequis amocaguas que cual le y te chitan agua te limueses, ni sino chikis tlacawi can tlamelávak